Gritos a todos ustedes porque les prometo pasar una tarde inolvidable sobre todo que veo que si están, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Uy! Tantos gritos que están en la sintonía que me alegro muchísimo porque vamos a partir eh, con un espacio que ha tenido muchísimo éxito en el club se trata de Lola Lumbrera y siempre tiene cosas entretenidas que contarnos, siempre está averiguando algo del más allá. Esta vez, esta vez está en el American Adventure. Y luego, para mantenerse en forma y para que los músculos no se resistan, vamos al Super Impacto que esta tarde nos va a enseñar ejercicios con una pelota de básquetbol. Me provoco comer dulces. Este es un regalo del barco American Adventure. Gracias. Tiani. Veo que estás disfrutando del crucero. Por cierto, sabía que en este barco aparece pirata fantasma. ¿Qué? ¡Fantasma en esta época! ¡Tú estás loca! Ya vas a empezar con tu fastidio. ¡Déjame en paz! Chao, Tiani. <risa> sí, Bienvenidos todos a Super Impacto, en donde usted se pone en forma o le da un infarto. Hoy tenemos para ustedes unos ejercicios que son de mucha utilidad para esas dietas alimenticias. Si usted se levanta en la mañana con esos gonos de comer manzana, entonces usted se imagina que esta pelota es una manzana y trata de comérsela así. la manzana repita el ejercicio ahora cuando usted tiene esas ganas inmensas de comerse ese helado tan maravilloso Ay, recuerde una cosa recuerde a ese hombre que empuja el carrito de helado de esta manera y así cada vez que piense en el helado piense en el carrito y repite el ejercicio. Bueno, y por último, cuando usted tiene esas ganas inmensas de comerse ese de muchacho a caballo. Ay, ay, ay, muchacho a caballo. Usted solo tiene que recordar esto. Usted solo debe tener en mente al caballo. Y dale, y dale, y dale. Y si finalizamos, los esperamos aquí en Super Impacto, en donde te pones en forma o te da un infarto.